Un juzgado de Córdoba ha reconocido el derecho de un trabajador de la empresa municipal de transportes Aucorsa a disfrutar de un permiso retribuido durante el tiempo de hospitalización de un menor saharaui que tenía acogido en ese momento. El sindicato CNT ha sido quien ha llevado la defensa de este trabajador. La sentencia considera que el trabajador puede ausentarse del trabajo con derecho a remuneración debido a que está cumpliendo con un deber inexcusable de carácter público y personal. El mismo Estatuto de los Trabajadores recoge que cuando existe una obligación legal eh, esa persona pues tiene derecho a sentarse del trabajo con, pues, con, con su retribución como si hubiese ido a, a prestar servicio. En este caso lo que ocurre es que, que como el padre era guardador de hecho, esa figura jurídica, eh, afirma la, su señoría, que, que esa figura jurídica conlleva una serie de obligaciones y derechos que por lo tanto él estaba obligado a asistir al menor mientras que estaba hospitalizado.